¿Qué amigos y amigas de Youtube, soy Nico Sucio de Adercid y los invito a elevarse conmigo y mirar este álbum de figuritas, Robocop. Nuevamente estamos ante una de las donaciones de los hermanos Tronco. Les dejo el link del Instagram de Taller Tronco para que entren y vean las genialidades que pueden adquirir a través de su contacto. En esta ocasión nos vamos a poner la gorra, puesto que vamos a apreciar al rey de la represión, al policía más duro de todos los tiempos, me estoy refiriendo al mismísimo Robocop, un álbum de figuritas para niños basado en... ...en una película que es extremadamente violenta y gore, que por alguna razón, eh, algunos de estos empresarios, esta gente del mundo del entretenimiento, decidió que sería simpático trasladar a este personaje al mundo infantil. La película, si bien era una especie de parodia o crítica social hacia la brutalidad policial y el mundo empresarial... En el dibujo animado a Robocop lo transformaron más en una especie de héroe. De más está decir que aquí en Adersid no sabemos si estamos muy de acuerdo con la filosofía absolutamente cerrada y dura de lo que era Robocop, que te veía haciendo alguna y enseguida se ponía la gorra y te cagaba a tiros, como vemos acá. Más allá de eso, es un personaje increíblemente estético. Es de lo mejorcito del diseño de esta época. A mí se me asemeja mucho al Renault 21, uno de mis autos favoritos. Pero bueno, dejémonos de tonterías y veamos qué es lo que tiene este álbum para ofrecernos. Ya desde el Vamos, eh, es un álbum de la marca Chromie, que si estuvieron viendo los videos o si crecieron en los 90 sabrán que Chromie destacaba por su excelente calidad de diseño. Y acá tenemos un álbum que te pide que lo compres. En la esquinita vemos una versión posterizada de, de Robocop con una especie de medallita que dice Robocop. Que está muy linda. Lo abrimos y tenemos la introducción. Eh, la clásica introducción que a mí tanto me gusta. Que se las voy a leer. Hola chicos, mi nombre es Robocop. Ya deben conocerme del cine, la TV y las historietas, pero ahora podrán verme y coleccionarme en fantásticas figuritas autoadhesivas a todo color. No se las pierdan con fantásticas acciones contra los malvivientes de Detroit. Los malvivientes, evidentemente quiere decir los faloperos y la gente de color. Y una apasionante aventura a todo color. También les presentaré a mis amigos del dibujo animado, imágenes de mis películas de cine y podrán conocer a mis eternos enemigos no se pierdan estas figuritas son robocopantes son de cromi y bueno, robocopantes eh, se decía mucho el término copante cuando éramos chicos, ¿no? acá vemos este logo impresionante la verdad es que está hermoso las técnicas de impresión que utilizaron y eh, nada, me encanta no puedo negar que me encanta esto algo muy lindo es que ni bien abrimos eh, vemos acá el folletito del club cromi Conservado en perfectas condiciones Con Robocop ahí señalándote Tipo, vos Sí señor Robocop, ¿qué necesita? Y vemos que bueno eh, Todavía Estábamos en la época de los australes Cuando salió este álbum Al parecer el, el álbum lo podías cambiar por un flipper Me encantaría Si alguno de ustedes llegó a completar este álbum Y a, y a canjearlo Que... Que muestren por favor ese flipper a ver si es gigante o si es un flippercito de esos de plástico que si bien eran divertidos no eran tampoco para tanto. Primer página arranca con todo y lo vemos a Robocop con unas armas que utilizadas eh, sobre carne no dejarían absolutamente nada y reducirían a polvo a cualquiera que esté frente a ellas. Imágenes de la película. Claramente no vamos a encontrar las imágenes más divertidas. Como ser cuando le destruyen la mano a Alex J. Morphy. Y damos vuelta a la página y vemos estas eh, súper atractivas figuritas eh, en un estilo cómic que están buenísimas. Los dibujos son bastante crudos. El color... El color pareciera que está hecho con acuarelas, están muy muy buenos los dibujos. Acá tenemos una típica reparadita de hoja, al parecer en algún ataque de ira, alguno de los hermanos Tronco ha destruido esta hoja. Y bueno, vemos muchos personajes de la super policía. En esta ocasión el fondo de las páginas está impreso con una tecnología que en esa época la rompía porque permitía tener todos los colores mismo que en esta página. Debo señalar que eligieron muy bien las imágenes. Uno no se cansa de ver a Robocop. Tenemos más imágenes al estilo cómic. Acá Robocop, eh, lo que es probablemente su foto más petera, la mejor postura blowjob. Y notamos, por ejemplo, como en este caso, que aquí los hermanos Tronco, eh, al no completar el álbum, de la bronca, pegaron figuritas en cualquier lado. Simplemente no podían ver los espacios vacíos. Quien no ha hecho eso? No lo no los podemos culpar, pero para nada. Damos vuelta a la página y nos encontramos con esta belleza. Que son figuritas metalizadas. Se agradece muchísimo a la gente de Chromi por habernos dado estos detallecitos. Donde teníamos eh, básicamente... Qué sé yo, curiosidades. Utilizaban técnicas de impresión que decían, bueno, muchachos, tenemos estas máquinas. Vamos a hacer unas figuritas que tengan así, metálico. Y están impresionantes. Están impresionantes. A pesar de que los dibujos son mucho más básicos y tienen muchos menos colores. Pero son qué colores, ¿no? Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Más metalizadas. Además lo que me gusta de las metalizadas, acá vemos otra figurita fuera de lugar arruinándonos el paisaje. Otra cosa que me gustaría señalar de las figuritas metalizadas es que los diseños están hechos básicamente para, para una figurita. ¿Qué quiero decir? Que no son simplemente snapshots, sino que están pensados para hacer dibujos que encajan en un cuadrado de esta manera. Y entonces se ve la imagen muy equilibrada. Esta me encanta. El policía más duro. vemos, por ejemplo, algunos lobos. Un, un viejo hijo de puta. Un falopero. Un drogadicto. Y el que es probablemente eh, el mejor enemigo de la historia del cine y la ciencia ficción. El robot ED-209. Damos vuelta a la página y nos encontramos con estas coloridas imágenes al estilo cómic nuevamente con robots enormes que jamás hubieran podido verse en las películas Probablemente tampoco en la animación porque costaría mucho animar robots de estas características y los colores me encantan, usan muchísimo color fucsia, rosa, magenta, estos naranjitas fluorescentes Una superaventura en la ciudad norteamericana de Detroit en un futuro muy cercano a nosotros, el crimen ha adquirido características científicas y modernas, pero para enfrentar a la delincuencia organizada, surgió un nuevo paladín de la justicia, Robocop, el hombre máquina, con cuerpo de robot indestructible, mente de computadora y corazón humano. Algo que me gusta señalar de Robocop, que me lo hizo ver mi amigo Bushi, al cual también les dejo su Instagram para que lean las historietas que hace, es que Robocop era un héroe lento se movía lento pero porque era un hombre tanque estaba hecho para eso para hacer como para asemejarse un tanque entonces eso me resulta muy interesante en cuanto a la decisión de, de cómo se iba a mover y, y, y por qué iba a ser tan imponente me gusta me gusta que sea un tanque acá tenemos a Stan Lee que están a punto de romperle Lupite y más imágenes espectaculares eh con este estilo historieta vemos muchas repetidas pegadas en cualquier lado al parecer estaban en la cúspide de la adicción a pegar figuritas los hermanos tronco y tenían que pegar tenían que pegar el acto de pegar una figurita igualmente es es un acto muy, muy lindo muy agradable y entiendo la necesidad entiendo aquí tenemos más figuritas metalizadas un álbum con varias figuras metálicas este es increíble es simplemente el logo de Robocop, y vemos que Robocop es LGBT-friendly. Lo cual me gusta, me gusta. Es un policía, pero no es discriminador y acepta la diversidad. Esta también es una figura muy buena. Esta postura de Robocop, muy simpática, ¿no? Con esa manito levantada, Robocop, disparándole a quemarropa a un chabón con los labiecitos pintados. ¡Miren esto! ¡Ja! Ah, ¡Qué simpático! Un rompecabezas excelente, creo que esta imagen la deben haber puesto como 10 veces en el álbum y la verdad es que no importa, porque es muy buena. ¿Quién se cansa de ver a Robocop? Dígame, ¿quién se cansa de ver a Robocop? Yo no. Acá lo vemos a Robocop cagado a tiros. Una imagen excelente, que es Robocop en recuperación, donde se ve lo único humano que le queda, que es el rostro. Y nos surge la pregunta de si Robocop tendrá pene o no. Y acá tenemos una de las figuritas que más me gustan, que es esta que dice Robocop y abajo Cromie. A los Cromie les gustaba que se, que se sepa que son de ellos las cosas. Son medio como una especie hasta de grafitero, digamos, ¿no? Porque ponían el tag de Cromie en donde pudieran ponerlo. Les, y Me encanta eso también. Me encanta porque querían querían parecer que la gente se siente orgullosa de consumir Chrome y no otras marcas entonces y, lo, y además tenían con qué sentirse orgullosos así que esta figurita se respeta muchísimo acá en las metalizadas vemos por ejemplo que usaron una técnica de impresión donde mezclaban los pocos colores que utilizaban para imprimirlas para intentar eh, asemejarse lo más posible a una fotografía y da un resultado que es bastante interesante tenemos el logo de Robocop 2. Y esto que creo que es de los muñecos, si no me equivoco. Robocop y la ultra policía. Por favor, espero que ese futuro cercano que dicen no sea tan cercano. Porque no me gustaría vivir en ese. En, realmente no me gustaría vivir en el mundo de la ultra policía. Tengo entendido que también hubo una serie de televisión de Robocop, si, si no me equivoco. Acá ya estamos viendo imágenes del dibujo animado, ¿recuerdan? Algunos o algunas que lo daban en Big Channel y probablemente lo hayan dado en Magic también, el inolvidable Magic Kids. Acá Robocop cagando a pedos un pendejo por estar consumiendo falopa o algo así. Ah no, miren, dice Robocop mal programado confunde sus deberes. Uff, jodidísimo. A ese pibe no le veo buen futuro. Y acá tenemos la última página con Robocop haciendo mierda una pared nuevamente desplegando su, su habilidad de tanque Y esta figurita que me gusta muchísimo, miren lo que es ese robot Exposición de robots de la compañía OCP La última figurita es esta de Robocop en la que le destruyen su patrulla Y el pobrecito se va caminando vaya a saber dónde Y así termina el álbum, de una manera sumamente melancólica ¿No? Acá llegamos a las promesas. Álbum lleno tiene muchos premios. Cuando tengas tu álbum lleno, acercate al nuevo Chromie Club y llévate como premio 6 planchas de calker surtidos o un juego de naipes. Y que era el flipper que decían hoy. Presentando tu álbum lleno, más 39.000 australes, qué mal que estábamos. Un set de auto crack a cremallera. Y una remera con motivo a color cromie. en ambos casos tenés que presentar tu álbum lleno, el cual luego de ser marcado te será devuelto, menos mal porque si no, esta es una duda que siempre tuve, como nunca llené un álbum eh, ¿te lo devolvían al álbum o no? ¿Viste? al parecer acá sí, te lo marcaban de alguna manera y te lo devolvían con los premios ¿qué dice acá? Robocop y cromite te regalan un Raspa Magic, el Raspa Magic no está, lamentablemente, pero bueno, si no estaba era porque realmente el niño que haya tenido este álbum no, no tenía alma y esto habla muy bien de, de los hermanos Tronco. Para que te diviertas con tus amigos organizando apasionantes partidos con fotos de la película y toda la emoción de Robocot. Nuevamente Próximamente nuevos títulos del Raspa Magic Chromie Siempre con los mejores personajes Chromie tenía muchísimos eh, Pequeños Artilugios, pequeñas Cositas, novedades Estaba buenísimo eso de Chromie La verdad, me encantaría ver ese Raspa Magic Si alguno de ustedes tiene El Raspa Magic, bueno eh, Pásennos fotos ahí por el Instagram Y las vamos a publicar Etiquetándolos Acá vemos, evidentemente, los hermanos Tronco en el momento más manija de su afición a las figuritas Donde tacharon todas, esto es una vil mentira, puesto que vimos que el álbum no está completo Así que, nada, esto esto es un reflejo de, del alma de un niño, del alma inquieta de un niño Y acá nuevamente, las aclaraciones de que no existen las difíciles y de que si te faltaban 20 figuritas, podías adquirirlas en el Chromie Club. Y en la parte de atrás, los naipes Chromie, que estaban. que estaban dirigidos a los niños en este caso. Este álbum claramente no era para nenas. Y vemos, por ejemplo, que dos de tres álbumes eran sobre policías. ¿Qué nos pasaba en los 90, loco? ¿Qué nos pasaba? Robocop, la revelación del año. Auténticas escenas de la película que bateó todos los récords. Divertidas imágenes del Grupo Ninja con dos apasionantes formas de juego. Y de la televisión a un entretenido juego de naipes con todos los personajes de la serie. Si te gusta la acción y la aventura, no te pierdas los últimos naipes de Chromie. No te pueden faltar. Y acá una declaración que esto es solo para pibes audaces. ¿Qué te parece? Y bueno, como verán, he dejado mi escritorio eh, sumamente ordenado, sumamente limpio. Así que me voy a dignar simplemente a disfrutar de este día soleado. No sin antes pasarles el chivito clásico de que, bueno, si les gustan los videos que hacemos, se suscriban al canal. Que dejen sus comentarios con respecto a la temática de este video, a Robocop, a los álbumes de figurita, a Chromie, a lo que se les ocurra que tenga que ver. Algunas preguntas si tienen, a ver si se las podremos responder, ya sea porque lo sabemos o porque buscaremos la información. Que le den like y que lo compartan con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo Los 90 y las cosas bizarras. Así hacemos que esta comunidad crezca fuerte y sana. Síganos en el Instagram también, que subimos fotos de cosas que a veces acá no mostramos y además... Les, les contamos siempre, les avisamos cuando subimos algún videito nuevo. Así que nada más, nos vemos la próxima, nos vemos la próxima. Les mando un abrazo cromi a todos y a todas.